Carlos Pimentel de Participación Ciudadana, a quien vamos a saludar y primero agradecer la, la gentileza de la, su llamada. Adelante, Carlos, buenos días. Buenos días a todos los amigos y amigas que están en, en sintonía con este valioso programa. Para mí un placer poder compartir algunas de las reflexiones de nuestra observación electoral por, con este medio. Bien, gracias. Carlos, buenos días. Te habla Francis Rodríguez de aquí de, de mañana. Con todo esto de las primarias y, y ya el recurso sometido por el doctor Leonel Fernández, primero una reserva, ¿verdad? Que buscaba que no se le tocase a los equipos, pero y la denuncia misma hecha por el equipo de, del doctor Leonel Fernández se une a las declaraciones y a las observaciones que has hecho en públicamente, participación ciudadana, en los cuales yo tengo un tuit que eh, según vemos, perdón, se me, la, se me entró una llamada, disculpa, en que participación ciudadana establece que el 4.80 de los votos emitidos no coincide con los... Eh, el proyecto de elección de cada persona que ejerció su derecho. No, nosotros, sí, le escucho, estamos escuchando. Sí, sí. Eh, nosotros presentamos eh, dos informes el domingo, el día de la primaria, uno en hora de la mañana, uno en hora de la tarde, que están distintas valoraciones del de proceso. Nosotros... Aún hemos presentado al país el informe donde se recoge todas las incidencias de la primaria porque todavía estamos en la etapa que nosotros llamamos post-electoral de una primaria. Eso incluye dar seguimiento a los distintos recursos y acciones que los precandidatos tienen derecho. En el día de ayer vimos la instancia del expresidente Leonel Fernández. Aún no la hemos estudiado, no, no hemos fijado posición al respecto, pero sí estamos convencidos de su derecho a depositar todas las instancias que entienda y que la Junta Central Electoral está en la obligación de conocer y explicar al país cada uno de los cuestionamientos que se realicen de cara al proceso y poder o descartar o confirmar ...cada una de estas denuncias. Este es el rol del árbitro electoral. Participación Ciudadana continúa levantando información, continúa analizando información y estaremos presentando al país más datos en esta etapa electoral que inicia, inicia con este proceso de primaria... Hay una etapa postelectoral, pero al mismo tiempo hay un calendario que conduce el proceso electoral hacia febrero y hacia mayo. Entonces no hay duda que Participación Ciudadana continuará observando esa observación integral que nosotros eh, estamos realizando eh, y hemos realizado en el pasado. Bien, pero, pero producto de la intervención de ustedes, eh, después de las primarias si y lo que han dicho de manera oficial, hay aparentemente, una, hay suspicacias en el sentido de los resultados, según lo que uno ha podido ver de cuáles han sido sus opiniones. Bueno, nosotros entendemos que todo el que tenga eh, dudas, denuncias, que entienda que hay consistencia, debe canalizarlo a través de los entes institucionales, que es la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, y right. ahí se deben conocer y dilucidar cada uno de los recursos y tomar respeto. Eso es lo que establece nuestro orden y nuestro sistema eh, electoral. Okay. Carlos, una, una pregunta. Entonces, eh, ¿ustedes niegan de que hayan emitido algún tipo de informe con relación a que, el, que más del 4% de los votos no coincide? Nosotros vamos a seguir presentando información y mucho más. No, pero con relación a esa pregunta. No, no, espérate. Hasta ahora nosotros tenemos dos informes que están en nuestra página, eh, del, el informe de la mañana, el informe de la tarde, que ya. son los dos informes oficiales que nosotros hemos emitido hasta este momento con relación a las primarias. Pero ese informe dice que hay eh, diferencias de, de más de un 4%. Hay que no coinciden los votos. No se escuchó bien eso. Que si si realmente ustedes han certificado que un 4% no coincide del, eh, con los votos. Nosotros vamos a analizar cada una de la información que está en no,, nuestra base no, de datos no, y a través del primer decirle, informe espere, y el segundo informe contiendo. de observación electoral. No ¿Cómo hemos referido no, el, no a ese aspecto? espérate, un no, momentico no. Carlos. Luego, pero... es importante respétame. confirmar porque Espérame, Francis Rodríguez a, a Francis Rodríguez acaba de presentar aquí de que participación bueno, ciudadana dice que más del 4% no coincide de los votos, entonces queremos confirmar no, no, si ustedes. no, él está han tratando informe, de que tú te no, quedes no tranquilo que no, mira, el profesor Freddy Pérez, eh, Freddy Castro por favor, lo come, lo comentó. Vamos a continuar pero con él. El... Y él sí, se está contestando, no, papá. Sí, sí, Nos si quiera sacarlo de no quiere no, no sacar Te agradezco mucho, Carlos, te, tu participación. Muchas gracias. Pasa buen día. No, no, no, muy agradecido. No entendí nada no al final, pero muy bien.